¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Chavi Luque. Vamos a empezar la temporada de Junior Eurovision Song Contest 2022. Vamos con el primer país con representante y canción, los ganadores del Senior Ucrania. Vamos allá a ver si se llevan el triunfo también en el Junior. Estará representado por Zlata Zyunka. y la canción Neslamna. Bueno, vamos a ver qué nos trae Ucrania. Como ya sabéis, fueron los ganadores del de, de adultos con Calus con Orquestra y la canción Estefanía. Y vamos a ver, porque Ucrania tiene buenísimos artistas, tiene unas voces en el directo impresionantes. Y a ver qué nos trae la joven Slata. Vamos allá. <risa> Skill, who would como interpreta, eres hey, Muy buena. Wow, como interpreta que segura se le ve con lo jovencita que es. Los niños y niñas europeos vienen muy fuertes. Es que hasta con la diferencia de idioma, eh, obviamente no puedo entenderla, pero es que me está llegando, interpreta súper bien. ¡Qué voz tan segura! Wow. Me gusta mucho cómo está interpretando la canción Slata. ¡Y en Ucrania! wow, ¡Vienen a por todas este año! ¡Guau! Wow, eslada canta súper bien, tiene una voz muy buena y ya lo he dicho muchas veces en el vídeo, ¿cómo interpreta esta niña? Wow, <risa> ¿Qué comen estos niños de hoy en día? Bueno, pues a la espera de, de que salgan todas las demás canciones, esta es la primera que os ha parecido. Para mí es muy buena, a la espera de, de escuchar las demás. Pero ya lo he dicho, Ucrania viene fuerte. Bueno, hasta aquí el vídeo de Ucrania con Zeslata y la canción Neslamna. Mucha suerte para el Junior y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado este, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos.